Hola, sé que ha pasado el tiempo y carece saber de ti Quería hablar sobre lo que pasó, de verdad lo siento Solo quería saber, ¿cómo estabas? No pregunto cómo estás, pues te ves mejor, mejor que, que yo. yo Hablemos con la verdad, ¿desde cuándo te gustó? gustó? Me quisiste lastimar, me quisiste de verdad Tus palabras hoy se van, pero tus acciones no, no. Me intención jugar contigo, de recuerdo con amor y con mucho cariño te pido perdón recuerda lo que fuimos sé que he perdido al meterme con tu amigo no te entiendo para ti está olvidado no sabes como me dolió verte a su lado, y si hablamos es por saber lo que pasó contigo también te guardo cariño pero ya no es lo mismo nunca quise lastimarte pero cuando quise rectitarme era demasiado tarde. Y cuando vi tu dolor te quise ver Porque antes quiero y fue una estupidez Cuando supiste de mi dolor Dime que es broma No pensaste en eso antes de irte con otra persona Ya no importa Lloré y me tragué el rencor, en fin que te vaya bien, te deseo lo mejor. No me hagas rogarte dime que regresaremos. Tengo ganas de verte, dime cuando nos vemos. Esta vez bien. En verdad te quiero ver. tus ojos y saber que en vos nos perdonaremos. Ya no, no voy a caer en tu juego, por Dios. ¿A quien quieres engañar? Contigo tropecé una vez, pero no se repetirá. No soy todo lo que crees. Sé que te tengo a mis pies. Me si exista... Tengo nada que perdonarte Para mí esto olvidado Si te contesté fue para entender lo que ha pasado Lo nuestro está roto Y no vine a arreglarlo Sé que no me amas y sabes que no te amo Te juro que cambié Quiero hacer las cosas bien Dejiste juntos por siempre hayas por favor dime que no Sé que me quieres también No me digas que lo destruye En verdad se terminó ¿Aún me quieres? ¿Y por qué te metiste con otro? A mí no se me olvidó, pero a ti se te olvido el nosotros, cambiaste. Yo te veo igual en cada foto. No me vengas de enfermera a sanar lo que está roto. Ya me cansé. Siempre fuiste me sin una plato y te dejé Porque contigo puro drama y ya te me aburrí Quise me contigo un buen alto. No te voy a ser un gano ni que fueras para tanto Gracias por todo por fin pude conocerte Si así te diviertes te deseo mucha suerte Llegaste suplicando y viendo que no funcionó Quisiste cambiar todo pero la historia la cuento yo, yo. Porque ni el malo es tan malo ni el bueno lo es, en verdad te quise tanto Pero eso ya fue, para que desearte el mal de verdad que te vaya bien Me quedé tranquilo sabiendo que yo no fallé Ya no, no voy a caer en tu juego por Dios ¿A quién quieres engañar? Si contigo tropecé una vez pero no se repetirá